Hola, en este video vamos a aprender sobre el relieve colombiano. Recordemos primero lo que significa relieve. La palabra relieve se refiere al grupo de formas que resaltan sobre un plano o superficie. En este caso, las formas a las que nos referimos son las que están en la superficie de la tierra. En Colombia, las formas de relieve que se encuentran son montañas, cordilleras, mesetas, llanuras, valles, volcanes y nevados. Comencemos por las montañas. Las montañas son elevaciones naturales del terreno de gran altura. Las montañas pueden hacer parte de un grupo de montañas, como las cordilleras, o formar un relieve aislado. Una cordillera es un grupo de montañas entrelazadas entre sí. En Colombia tenemos la cordillera de los Andes, en el nudo de los pastos. Esta cordillera se divide en tres, la cordillera oriental, la cordillera occidental y la cordillera central. Nuestras tres cordilleras tienen volcanes y nevados. Son esenciales para nuestros ecosistemas y nuestra identidad como colombianos. Una meseta es una planicie con una altura que supera los 400 metros. En Colombia, la planicie Cundillo boyacense abarca a Cundinamarca, Bogotá y Boyacá. Algunas de las ciudades y pueblos que se encuentran en esta meseta son Bogotá, Tunja, Sogamoso, Ráquira, Duitama y Sutamarchán. Una llanura es una gran extensión de tierra plana o con ligeras ondulaciones. Las llanuras se pueden encontrar en tierras bajas, generalmente por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar o en el fondo de los valles. También se pueden encontrar mesetas en altitudes superiores a los 500 metros o elevaciones superiores en altiplanos. En Colombia encontramos llanuras en la planicie Guajira, los llanos orientales, la llanura del Caribe, la llanura amazónica y la llanura del Pacífico. Un valle es una llanura entre montañas, en algunas ocasiones los valles presentan inclinaciones del terreno por donde pasan ríos. En Colombia tenemos varios valles, entre ellos tenemos el valle del Cocora, este valle se encuentra ubicado en el departamento del Quindío, en el área de influencia del Parque Nacional Natural Los Nevados. Cuenta con algunas poblaciones del Árbol Nacional de Colombia, la palma de cera del Quindío, así como una gran variedad de flora y fauna. Un volcán es un agujero por el que sale el magma de la tierra. El magma se divide en lava y gases provenientes del interior de la tierra. Los volcanes suelen estar en montañas. Cuando el magma de un volcán sale, se llama erupción. En Colombia tenemos varios volcanes. Entre ellos se encuentran el volcán del Nevado del Ruiz y el volcán Galeras. Los nevados son los actuales residuos de las grandes gladiaciones ocurridas en el planeta. En Colombia tenemos varios nevados y muchos de ellos alcanzan alturas superiores a los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, el pico de Colón en Sierra Nevada de Santa Marta tiene una altura de 5.775 metros sobre el nivel del mar. Estas son las formas de relieve que se encuentran en Colombia. Esperamos te haya gustado el video.